¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? El día de hoy, y como siempre, y como ya viste en la descripción del video, vamos a ver la última versión de WhatsApp Plus, agosto 2022. Ah, pero tú me dirás, ¿por qué estoy vestido así? Bueno, es que voy a salir a una reunión muy importante, no es que vaya a cantar, pero me dije, ustedes son primero, porque los quiero mucho. Así que, ¡comenzamos! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática, soy tu amigo José Matsu.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 Para eso, vamos primero a la parte de arriba, los tres puntitos, y escogemos programador de mensajes. Aquí vamos al más, y vamos a escoger en primer lugar a qué contacto queremos enviarle un mensaje programado. Voy a poner a mi otro número. Pero supongamos que es mi crush. Escoge tú el contacto que quieras, y ahora vamos a poner a qué hora y fecha. Vamos a poner, por ejemplo, mañana, el viernes 29 de julio. Ahora, escogemos la hora. Voy a poner, por ejemplo, a las 4 de la mañana. Voy a hacer como si estuviera mandando un mensaje que se va a enviar a las 4 de la mañana Y voy a escribir ahora el mensaje Y de repente a las 4 de la mañana yo estaré babeando sobre mi almohada Luego de pasarme toda la noche viendo anime Pero este mensaje se va a enviar automáticamente a las 4 de la mañana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 en el enlace que te dejo en el primer comentario vamos a bajar hasta este botón que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Ya sabes que más abajo están todos mis temas personalizados, organizados por tipo femenino, anime, temas del 2022, temas del 2021, también videojuegos, superhéroes, dibujos animados... Temas de series y películas, deportes, cantantes y famosos y muchos otros temas. Que te voy a explicar más adelante en este video. Pero como te dije, si entramos al en enlace del primer comentario y bajamos hasta este botoncito naranja, vamos a ver aquí las últimas versiones de WhatsApp Plus de los principales desarrolladores. Como por ejemplo las de Alex Mods y la de Hey Mods. Pero la que nos interesa realmente es esta de acá, la última versión oficial de Alex Mods. Que es la 17.00 y salió el 29 de julio del 2020. También te dejo por si acaso la última versión beta y seguro que más adelante también saldrán más betas. Pero esta es la que nos compete el día de hoy. Aunque los enlaces de aquí te los dejo porque seguramente también se van a actualizar en el futuro. Así que de una vez vamos a instalar esta última versión que es la versión 17.00 oficial. Y si de repente es la primera vez que descargas una APK te puede salir este mensaje. Pero le vamos a dar a descargar de todos modos porque esta aplicación es segura. Inclusive eso lo vamos a ver en el momento en que instales la APK y va a ser revisada por el mismo Play Protect. Bueno, en mi caso te comento que mi celular tiene instalada la versión beta 16.70 Y sobre esa versión beta voy a instalar directamente la nueva versión oficial 17.00 Bueno, voy a avanzar el video para que no se haga tan larga la descarga Y no sé por qué está tan lenta el internet Tampoco quiero que pienses que le ando robando el internet al vecino Bueno, una vez que termina la descarga Lo único que hacemos es clic sobre la APK que acabamos de descargar Y nos indicará si queremos instalar una actualización de esta apk porque como te dije yo tengo la última versión beta y también reconoce la versión oficial así que le doy a aceptar y vamos a esperar a que termine la instalación que es rapidísimo y una vez que termina vamos a ver que el mismo play protect analiza la apk y va a revisar que es una APK que está segura, como lo vemos aquí. Y ahora solamente le damos en abrir y vamos a ver las modificaciones y actualizaciones que tiene esta última versión. Vamos a ver que su base de datos está actualizada al 29 de julio del 2022. Y vamos a ver también todos los cambios que se han agregado, las nuevas opciones y los errores que se han corregido de la versión anterior. Otra cosita importante que quiero que tomes en cuenta, si tú tienes la última versión oficial y quieres instalar la versión beta, solamente instalas directamente. No hay que borrar ni hacer copia de seguridad, absolutamente nada. Puedes pasar de la versión oficial a la versión beta las veces que quieras, instalando o ejecutando el instalador. No hay que volver a borrar nada ni hacer copia de seguridad, absolutamente nada. Ahora, si es la primera vez que vas a instalar WhatsApp Plus, mi querido rufiancito, lo primero que hay que hacer es,